Un hombre ya no te quiere si hace estas cinco cosas. El comportamiento de una persona cuando ya no te ama pues se hace evidente, pero como habíamos hablado en algún video anterior, lo más triste y confuso de tomar una decisión es saber si realmente estás en lo cierto. Es confuso cuando un hombre no exhibe con palabras aquello que exhibe con actos. Es confuso cuando él no termina de irse, pero tampoco termina de quedarse. Es confuso cuando no puedes interpretar a ciencia cierta si ella no te quiere. Y por eso es que hoy vamos a hablar de este tema, de esas cinco cosas que un hombre hace cuando ya no te quiere más, cuando ya te quiere lejos de su vida. Cuando él incluso está buscando la oportunidad de irse con otra mujer. ¿Qué clase de cosas hace? ¿Qué dice? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su actitud? Hoy en este video vamos a hablar justamente de esas cinco cosas que delatan a un hombre que ya no siente ningún amor por ti. Pero antes de empezar, quiero pedirte que me dejes el emoji de una abeja en los comentarios una vez que hayas terminado de ver este video. De esta manera sabré que te ha gustado, que te ha encantado y de tal manera que pueda hacer más videos como estos. Y no empezamos todavía sin antes sugerirte e invitarte a que formes parte de de esta comunidad de más de un millón de personas. Así, empecemos. Cuando un hombre ya no te quiere, exhibe comportamientos erráticos, confusos. Algunos te convencen de que él ya no quiere nada contigo, pero otros son contradictorios. Otros no terminan de convencerte y otros ya te convencieron y otros lo más triste, lo más lamentable, es que te siguen dando esperanza. Entonces estás en un punto en que no sabes si estás deduciendo bien las cosas, si entiendes bien la realidad o sencillamente te estás engañando con alguien que ya no te valora y ya no le interesas. Por eso vamos a tratar de esclarecer estas cosas con estas cinco cosas, estas cinco señales. Y cabe decirte que uno puede decirlas porque uno lo ve desde fuera. Cuando uno está inmerso en una relación, muchas veces las cosas evidentes y obvias son confusas. Se dejan llevar... Uno no puede ser capaz de poder vislumbrarlo porque uno está inmerso en el problema, pero cuando está afuera del problema es cuando se las cosas, es cuando las cosas son claras. Se entiende perfectamente. Lamentablemente no es lo mismo ver el árbol que ver el bosque entero y cuando uno está inmerso en una relación, cuando una mujer está embobada en una relación, las cosas más evidentes, más sencillas, más obvias no las logra ver. Así, la primera cosa que tú tienes que notar y que tienes que aceptar que está pasando es esto. Ya no te encuentra bella. Esto quiere decir que él... Ya no te encuentra como una mujer atractiva, tu cuerpo ya no lo enciende, tu cuerpo ya no le incita a desnudarte. Tú puedes ser una mujer muy atractiva, muy bella, te puedes ver súper bien en lancería, la ropa te puede quedar excelentemente bien, pero cuando él ya no tiene ningún interés en ti, cuando él ya pierde el interés en ti, ya ni siquiera el apetito se le enciende, tristemente, puedes tener cuerpo. De diosa un cuerpo bellísimo de modelos de revista. Al final, cuando él pierde el interés por ti, ya no le resultas atractiva. Es muy difícil llegar a esa conclusión porque como estás atrapada en el quizás, el tal vez, el tal vez sí, el tal vez no, no seas capaz de poder ser sensible a la apatía que él siente por ti. Pero al final, esa es parte de la sintomatología que él llega a experimentar cuando el amor se acabó. Número 2 Te ve como su obligación Lamentablemente esto es difícil de vislumbrar y es muy difícil de ver cuando uno está inmerso en la relación porque desde fuera lo puede entender mejor que desde dentro, pero cuando un hombre te ve como su obligación, te ve como aquella carga que tiene que estar arrastrando, es cuando la relación ya no tiene trascendencia porque está ahí por obligación, por los hijos, por la presión social. O sencillamente tratándose de convencer que te ama, cuando la realidad no es así. Muchos hombres pueden experimentar, pueden sentir la sensación de obligación debido al trabajo, debido a otras cosas en su vida. Pero la realidad es que el tratarte como su obligación, el tratarte como su, como su carga, es lo que ya describe una relación que se mueve no por amor ni por la atracción, sino simple y llanamente por una decisión que está intentando forzarse, una decisión que se está tratando de razonar a la fuerza, a la brava, pero que sencillamente no está apoyada por el sentimiento, la emoción, la pasión, la lujuria y el deseo. Finalmente, él está tratando de estar ahí, no porque quiere, sino porque trata de convencerse que ahí debe estar. Número 3. Te reclama de que lo fastidias mucho. Lamentablemente muchas mujeres inmersas en una relación no se dan cuenta, pero la peor manera que tiene un hombre de demostrar que ya no ama a una mujer es tratarla, tratarla de fastidiosa, tratarla de molesta, tratarla como si ella estuviese limosneando cariño. Muchas mujeres soportan esto por mucho tiempo, muchas mujeres se quedan ahí por muchos días, muchas horas, muchas semanas y muchos años tristemente a veces motivada por los hijos a veces motivadas por un discurso de abnegación que no se dan cuenta que un hombre llega a un punto en que ya las encuentra molestas y fastidiosas cuando un hombre te encuentra así cuando un hombre siente que le estás haciendo imposible la existencia es que ya no te ama es que incluso se ha buscado un amante es que incluso ya sale con otra mujer nos guste o no, nosotros podemos ser un amor de persona. Tú puedes ser la mujer perfecta, pero puedes ser la mujer perfecta para el hombre equivocado. Y para el hombre equivocado vas a ser un fastidio. Nos guste o no, te va a tratar así como si, se tratase, como si tu presencia se tratase de una espina clavada entre sus dedos. Cuando un hombre realmente te ama, cuando él siente atracción por ti, cuando él siente aprecio por ti, cuando hace de ti su prioridad... Generalmente no se atrevería a decirte que lo fastidias, que le amargas la vida o que le jodes la existencia. Un hombre jamás se atrevería a usar esas palabras tan duras contigo. Pero cuando a un chico ya no le interesas, ya no le importas, pues al final es que al final te lo va a decir claro y pelado y a calzón quitado. Me estás jodiendo la vida, me estás haciendo imposible vivir. Y cuando un hombre manifiesta de esa manera sus malestares y sus deseos y sus frustraciones, es porque sencillamente te está diciendo, por favor, vete ya por amor propio, vete. Número 4. Te miente. Al final de cuentas, si él está interesado en ti, tratará de decirte la verdad en todo momento, pero cuando no, cuando... Está llevando una noble vida, cuando tiene hijos con otra mujer, cuando está viéndose con otra mujer más joven, te va a mentir. Va a haber mucha incoherencia en sus actos, vas a poder notar que te miente. Y ahí es lo triste, porque una mentira necesita de una persona que crea en la mentira. Muchas veces las mentiras son mentiras no por su efectividad, ni por lo bien elaborados que están hechas, sino muchas veces por la credulidad. Lo crédulo que es la víctima, lo crédulo que es la persona, la mujer que se traga esas mentiras. Tristemente hay mujeres en ciertas etapas de su vida que están más cómodas con una mentira satisfactoria y plena a una verdad incómoda y dolorosa. Preferir la mentira cómoda a la verdad dolorosa muchas veces es una elección dura. Tienes que sentarte a pensar si quieres que te sigan dando mentiras de azúcar o verdades de sal. Tristemente, debes plantearte esa pregunta. Número 5. Hace cosas sin ti. Muchas veces el hombre que ya no siente nada por ti y ya no te ama también exhibirá en fotos de Instagram, Facebook y Twitter que está haciendo cosas en su vida y tú no estás incluida en ellas. Generalmente debería incluirte a un viaje, incluirte a una actividad, con esto no quiere decir que tenga que ser a todo, pero que por supuesto habrá cosas, momentos en que tú sí, sí es cierto que deberías estar ahí, no estás ahí, no apareces ahí, no te encuentras en sus actividades, cuando él empieza a hacer cosas sin ti es porque realmente ya no te quiere. Espero que este video te haya encantado y lo hayas visto hasta el final, no olvides dejarme el emoji que te sugerí al inicio de este video y no me voy sin antes Invitarte a que te suscribas y formes parte de esta comunidad de más de un miembros. Suscríbete ahora mismo y mira otros videos que he editado y he hecho gustoso para ti.